Este puntito negro para que oh, Ay, acá sale la pantalla. ¿Qué pasa? Ah, estoy tocando con el dedo. Es que estoy aprendiendo a usar el celular. Eso está, eso está fingiendo. Estoy fingiendo, yo me sé todo del dispositivo electrónico. Que no tiene ningún cable, no va cable, no va conectado a la TV ni nada, al menos ellos eso creo. ¿Cómo te va, baby? ¿Cómo te va, cómo te va? Cómate, mira Acá tengo el soquete de la abuela puesto porque mis medias están picando y son soquetes en realidad. Mi abuela le dice soquetes. <risa> Me encanta. Mira, acá la tengo a la abuela. Di hola. Hola. <risa> Abuela, despacio con el soquete. <risa> Adiós, amigos. Está Silvia contando de Juan José.